Una participante del Bailando 2018 hizo un anuncio conmovedor, voy a donar. Anoche, la gala de su fue realmente emotiva. El merecido homenaje a Aníbal Pacho, con el que se abrió el nuevo ritmo del bailando, logró hacer lagrimear a muchos, Incluso a Marcelo Tinelli. Sin embargo, ese no fue el único momento conmovedor de la noche, debido a que una de las participantes impactó a todos con un increíble anuncio. Se trata de Natalia Weber. Minutos antes de conocer el nuevo eliminado, Marcelo Tinelli quiso saber cómo se sentía debido a que tenía que enfrentarse a Sol Pérez en el duelo telefónico. Entonces, la bella modelo dijo, quiero agradecer a toda la gente, en especial al sueño. Estamos por ellos sí, pase lo que pase, yo voy a donar mi sueldo. Todo lo que gané hasta ahora. Es un sueño que me toca muy de cerca, porque es para chicos que tiene cáncer. Hasta acá todo lo que di es todo lo que pude, les agradezco un montón por todos los votos y a todos aquellos que confiaron en mí. Y les pido disculpas si no pude evolucionar más, cerró la mujer de Mauro Zárate. El sueño que ella representaba era el de Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil, la casita de Malen de San Rafael, Mendoza. Cabe señalar que en el año 2016, a Natalie, le detectaron un tumor en su mama izquierda y tuvo que someterse a arduos tratamientos para vencer la enfermedad. Logró deshacerse del tumor y como medida preventiva decidió realizarse una mastectomía para asegurarse que el cáncer no regresara. Beber en una entrevista contó aquel angustiante momento, perdí un embarazo de tres meses en junio y, a los 15 días, fui a hacerme una mamografía porque sentí como una bolita en la lola izquierda, Ed, me diagnosticaron, tenés cáncer. Pero es un carcinoma in situ. De esto no te vas a morir. Y me reenojé con la vida. Pensaba todo el tiempo, apóstrofe, signo de interrogación abierta, ¿qué hice mal? ¿A quién lastimé? Nunca actué mal con nadie. No entiendo, Ed, ¿a los 30 años un cáncer? No lo podía entender. Estuve 10 días sin salir de mi casa.